No, yo me había acabado de ir, cuando yo la dejé ella, estaba aquí peinándola y cerró la puerta cuando yo me fui, yo estaba ahí parada y después cuando oímos todos esos tiros, todo el mundo se tiró y salimos y la doña, la abuela salió diciendo, auxilio, ayúdeme, ayúdeme. Y ya la niña estaba boca abajo. Ahí. La A las 10 de la noche. ¿La de la no, ella estaba sentada en una silla. Porque la abuela le estaba haciendo una, una trenza. Y cuando le dio el tiro...